Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a otro video más de vocabulario del alemán básico. En este video, como continuación del video anterior de las estaciones del año, aprenderemos los meses. Los kids. Vamos a hacer este video con algunos enfoques diferentes. Vamos a introducir nuevo vocabulario como siempre aplicando ciertos ejemplos para verlo dentro de una frase pero, además, aplicaremos un ejercicio desde el ENTREAR para ir practicando las letras aisladas dentro del alfabeto y también ver cómo esas letras se comportan dentro de una palabra Repasamos el año con sus meses Primer mes Januar Januar Enero J-A-N-U-A-R Januar Im Januar ist es sehr kalt. frío. En enero hace mucho En enero hace mucho frío. Im Januar ist es sehr kalt. Zweiter Monat. Segundo mes. Februar. Februar. Dritter Monat. Tercer mes. frío. M e R Z. Merz. Vierter Monat. April. April. A P R z April. Acá a diferencia del español no tenemos una b de barco, sino tenemos una p, un sonido más pronunciado. April. Fünfter Monat. Quinto mes. Mai. M A I. Mai. Zum Beispiel im Mai blühen die Blumen. Im Mai blühen die Blumen. En mayo florecen las flores. En mai blühen die Blumen. Sexta monat, sexto mes. Juni, juni. J -u -n -i, J-U-N-I, juni. juli. J-U-L-I, juli. Las formas de escribir acá son muy similares al español, pero cambia mucho la forma de pronunciar el la J dentro de una palabra. Juni y Juli. Achter Monat. mes. August. August. A-U-G-U-S-T. August. Im August ist es sehr heiß. Im August ist es sehr heiß. En Agosto hace mucha calor. Im August ist es sehr heiß. Neunter Monat. Noveno mes. September. September S E P T E M B E R September Seintemonat décimo mes October, October. O C T O B E R Im Oktober sind die Blätter bunt Im Oktober sind die Blätter bunt En octubre las hojas son coloridas. En octubre, sind die El bunt. Elfter monat november November N-O-V-E-M-B-E-R. November. Aquí es diferente al español que es noviembre. La I desaparece. Noviembre. Y último mes. Dezemba. D-E-Z. E-M-B-E-R Dezember Im Dezember ist Weihnachten. Im Dezember ist Weihnachten. En Diciembre es Navidad. Im Dezember ist Weihnachten. Ya hemos repasado todos los meses del año. Espero que puedas ver que muchos de los meses se parecen bastante a los meses como se escriben y algunos como se pronuncian también en español. Hay algunos meses que son bien diferentes, como lo es Januar, ejemplo. Pero el resto de ellos hay bastantes similaridades con el español. Espero que este video sea de mucha utilidad. Si te gustó dale un me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito aún y me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.